Hoy no es el mejor día para grabar porque hace bastante viento Quizás no sea tampoco el mejor día para sacar el tarp porque hace mucho viento Pero aprovechando este ratito de, de impasse en la comida Quiero compartir con vosotros una, una curiosidad que siempre he tenido Y es que a mí siempre me resulta muy difícil elegir qué comer en las salidas al campo Suelo probar un poco de todo, cosas nuevas que van saliendo, ya sabéis, la comida liofilizada, eh, comida deshidratada, reconstituida, en fin, mil variedades. Y hoy voy a probar algo que normalmente no, no llevo conmigo, casi casi ni las pruebo, que son las latas. Así que me he pasado por el supermercado esta mañana y me he traído un lote de cosas que os presento. En total son 2 kilos 150 gramos para los dos días y medio, bueno, excepto... La cerveza, que es un lujo que me voy a tomar ahora Que, que no cuento con ella como, como bebida habitual, agua Que es lo más saludable y lo que encontramos más por aquí En fin, la propuesta entonces sería Para la comida del primer día Me he traído unos nuggets de pollo Y un poco de pan de este súper ligero de Guasa Lo que es que este es un poquito más sabroso Porque tiene sésamo y sal Me gusta más que el otro, que son obleas tan resecas Y tan sosainas Este me gusta un poco más eh, Para la cena, pues me he traído un poco de paleta de cerdo y un hummus al pesto, que tiene muy buena pinta. Por supuesto, todo este pan no me lo voy a comer ahora en el almuerzo, así que lo iré consumiendo a lo largo del resto de los días. Eh, para desayunar mañana, pues he traído un café ya hecho, uno de estos, un macchiato, y un paquetito de cookies con frutas, que son precisamente 120 gramos, que más o menos es la dosis de galleta que desayuno cada día. Eh, que salgo al campo, con bastantes calorías. Para la comida de mañana, pues voy a probar, esto tampoco lo conozco, ya os contaré en su caso qué tal resulta. Eh, una batiburrillo voy a hacer con pechuga de pollo al aceite, con unos guisantitos que dicen que siempre es bueno tomar verduritas, por Dios parezco Flandes, verduras, y cebolla frita. Eh, para la cena de mañana, pues otra cosa que he visto muchas veces en las películas y en los vídeos americanos y que nunca probé, como es la carne de vacuno está Hertford. Aquí hemos tenido toda la vida el magro de apis. Este parece más saludable porque no tiene apenas más que un solo conservante. Un, anti, un antiácido en realidad, no lleva más. Y pisto, también un poco de verdura para complementar la carne. Y ya para el desayuno del, del último día, ya para regresar a casa, el tercer bote de café preparado de, de espresso y otro paquetito de 120 gramos de galletas nutritivas. Este café, no tengo muy claro si va a aguantar bien, porque ahora han bajado un poco las temperaturas. No sé si aguanta bien este par de días. Entonces, si no fuera el caso, eh, siempre llevo en, la, en el bolsillo de la mochila eh, café de este para reconstituir de Nescafé con leche y con un poco de azúcar. Es un, unos sobrecitos que uso muy frecuentemente. Y no me había dado cuenta de que me he traído además, que no sé ya dónde encajarlo, pero bueno sería a suprimir del de, de lote eh, una lata de atún claro y unos calamares en su tinta, que me gustan mucho, que serían casi como golosina para complementar en alguna de estas comidas que resultan insuficientes, que creo que no. Eh, como os digo, todo esto son dos kilos cien, eh, y me ha cabido perfectamente en la mochila de 48 litros con los complementos para dos días en el campo, que por desgracia pues están resultando, por lo menos estas primeras horas, muy ventosas, y y un poquillo desagradables, pero bueno, es que el campo es así, lo que nos gusta. Ahora, mientras comía los nuggets, que por cierto han resultado ser muy, muy ricos, estaba pensando que la mayoría de nosotros no utilizamos latas por la fama que tienen de ser un envase pesado respecto al contenido. Pero por otra parte, todos los alimentos que tomamos, eh, desde el bocadillo envuelto en papel albal a las raciones de emergencia del ejército, que hay que ver los residuos que generan las raciones del ejército, la comida liofilizada, todo, todo, todo lo que usamos para comer tiene residuos, eh, y muchos. Entonces estoy pensando que lo más práctico va a ser, eh, como en este experimento, en esta salida, los dos días y medio voy a utilizar exclusivamente alimentos enlatados, y, y voy a conservar, voy a guardar las, la, los residuos porque por supuesto ninguno de nosotros dejamos mierda por el campo, verdad que no, eh, todas las latas las, las llevo a casa pero antes de llevarlas a reciclar las voy a pesar y así luego cuando edito el vídeo os informo de porcentualmente cuánto representa el envase respecto a su contenido y por tanto pues evaluar si, si vale la pena llevar una lata dado que nos permite unos tiempos de, de caducidad larguísimos, hay una enorme variedad de comida a un precio asumible eh, enlatada, eh, mucha variedad como digo y, y sobre todo eh, resisten los golpes y las apreturas de las mochilas, que también es otro factor a tener en cuenta. Así que cuando acabe esta acampada, vamos, esta pernota va, va a ser un vivac de dos días y medio. Eh, luego peso los residuos y os cuento cuánto representa respecto de lo que he transportado, que en origen sabía que era 2,150 kg. Luego os cuento los resultados. ¡Uf, qué mal día! Dios. años tendría? ¿Será por la sequía? Están cayendo verdaderos gigantes Mira, prados, o sea, sembrados antiguos, abandonados Es un paisaje humanizado sencillo pero hermoso a la vez Así es al otoño. Llueve un rato, sale el sol un rato, y el arco iris, según la leyenda, me va a decir dónde tengo que buscar un árbol para poner la hamaca. A ver si es verdad. Este puede ser un bonito sitio para pasar la noche. Me gustaría uno con orientación al este, para ver amanecer mejor. Bueno, antes de que se haga de noche, voy a terminar la cenita. Y tengo que reconocer que el humus este está muy rico. Es, es un, una gracia aquí en el monte poder tomar un plato tan simpático, tan saludable y tan sabroso. Me gusta mucho. Bueno, ahora que ya he desayunado, comento un par de cosas. El café este, preparado está muy rico, no en malo lleva carragenatos que los pesan y le da una textura muy especial, pero se me queda un poquito corto para, para tomar más que tres galletas. Eh... Resulta que yo suelo desayunar 120 gramos de magdalenas, pero 120 gramos de galletas son difíciles de, de, de meter en el cuerpo si no se complementa con más café. Entonces, uno, o me quedo en tres galletas que son eh, 60 gramos, 300 kilocalorías, más, los 200 más las 200 kilocalorías del café, 500 calorías para desayuno, no está mal. O bien, cojo el otro café que tenía reservado para mañana y, y me meto un chute de otras 500 calorías, igual va a ser demasiado. Buena noticia, que entonces realmente con tres galletas basta para, para un desayuno, lo cual está muy bien, claro, menos peso. Muy rica, por cierto, ¿eh? las galletas, esta modalidad de galleta de fantanera, de cookie con fruta, está riquísimas. como anécdota, os cuento que he llegado, de, de pura casualidad, a esta especie de, de pueblo de mentirijillas. Se llama Umbralejo, y por lo que he leído en la puerta, es una especie de islandia del mundo rural, eh, una especie de campo de trabajo donde vienen alumnos a hacer trabajos de restauración de este viejo pueblo, que se abandonó en los años 60, como tantos otros pueblos, por, por falta de recursos. Y que ahora utilizan como centro de trabajo o muestra de lo que era un pueblo medieval. Aunque yo creo que en la vida un pueblo como este hubiera estado tan coqueto, tan limpio y tan ordenado. Pero bueno, una curiosidad eh, a tener en consideración. Si visitas Guadalajara, eh, pues, pues fíjate, aquí hay un pueblo precioso que, en el que no vive nadie. Es solamente una escuela y es bonito, ¿eh? fíjate que, que bien situado allí está el Ocejón y a su base los Pinares de Valverde, los Arroyos, etc. Bueno, una comarca muy interesante que estoy recorriendo poquito a poquito. Vaya, vaya, con umbralejo, qué sorpresa me he llevado con este pueblito. Y qué pena que no tenga utilización, no, no, no ya cotidiana, pero por lo menos comercial. No hay hoteles, no hay bares, no está permitido ni comer aquí. Es Disneylandia. Curioso esto. Nota del editor. Es imposible controlar un incendio forestal con nuestros bosques en estas condiciones. No sé por qué no hay más inversión en jornales de trabajadores limpiando los montes para que la gente se gane la vida honradamente que hay muchos millones de parados pero que los contraten para limpiar nuestros bosques esto se plantó hace 40 años y es que no se ha hecho ni una limpia, ni una entresaca, nada o sea, esto es un monte butanero de butano, me refiero por el combustible que tiene necesitamos que limpien los montes ya es chulísimo no sabía lo que me iba a encontrar aquí había visto en el mapa que había minas abandonadas quién sabe de qué a ver si averiguo qué raro mineral se sacaba de aquí para justificar venir a trabajar a un sitio tan remoto la verdad es que la gente hacía lo que fuera por sobrevivir ¿eh? qué bien vivimos que venimos aquí ahora por gusto y abajo estoy viendo una playita o algo así del río Sorbe que está apeteciendo darme un lavadito que no veas. Allá que voy. Pues qué lástima, porque pese a lo que apetecía... Estoy viendo que el río está bastante nitrificado. Fijaos la cantidad de algas que tiene. Y aunque aquí, lógicamente no lo apreciáis, pero huele muchísimo a la mierda de vaca. No sé, debe ser que con la sequía el río no corre bien y esta zona está súper nitrificada, sí. Esto ya es otra cosa. Esto sí que es un arroyo limpio, subsidiario sí, del sorbe. Lo no he encontrado aquí sobre una piedra restos de, de cangrejo. No sé si será el autóctono o, o el rojo este invasor. Lo veo muy verde para ser el rojo. ¿Y qué bicho devora un cangrejo aquí en el arroyo? ¿Será un bosón? ¿Será una nutria? No lo sé. se ha hecho la hora de comer, el menú como veníamos previendo, hoy va a ser la base de agua, hoy un poco cerveza, eh, quesantes, estos de aquí, que son 120 calorías, pollo en aceite, este mejunje de aquí que se parece demasiado al atún, no estoy muy seguro cómo diferenciarlo porque de sabor y de textura es que son iguales, 160 calorías, cebolla frita, este de aquí, 120 calorías mm, me ha parecido muy dulce bueno, ahora la salo un poco para condimentarlo en total, por tanto, 400 calorías bueno, un poco más, dado que el pan este aportará un poquito y me reservo unos calamares por si me quedo con hambre, creo que no porque hoy llevo apenas 14 kilómetros y luego falta, falta una cena así que de momento a comer junto a este pequeño arroyuelo la comida muy satisfactoria hecho en falta un poco de dulce quizás a modo de postre por cierto como me lo vais a preguntar seguro en los comentarios os lo digo ya El... Es que no he traído el, el cazo de acero porque no me he traído hornillos ni nada. Lógicamente no, no voy a hacer fuego con las circunstancias que estamos de sequía. En su lugar todo es comida de lata, comida fría. Entonces en vez del de cazo de acero que son 128 gramos me he traído este cacillo de titanio que son 74 gramos. También se puede poner al fuego, ¿eh? no, no es que no sea posible ponerlo al fuego. Y es un... Espera, a... guayas de titanio, 74 gramos que está muy bien porque es planito He remontado el río un par de kilómetros buscando una fuente de agua fresca un manantial, pero... el, el río sufre un estiaje bárbaro están los acuíferos agotados Mirad que rincón más delicioso, lleno de quita meriendas a la sombra de este viejo chopo y de este no grandísimo. Un rincón que invita a echarse una siesta, ¿verdad? Y creo que voy a caer en la tentación. No sé por qué este sendero no lo registra Topo España. Según el GPS, voy a campo otra vez, pero. Y hay un sendero bien marcado un día bien algo fresquito un iceberg un iceberg es un espejismo vaya cuarcita gigantesca que gracias ha quedado aquí en medio del monte claro tiene una dureza enorme y, y no se deshace el paso de los miles de los años como un diamante aquí en bruto todas las vaquitas a juego sé sí, sí perfectamente lo que estáis pensando pero no, aquí no se puede poner la maca. Menuda rasca debe correr aquí por la noche. Bueno, por fin llegó la hora de cenar. He buscado así un sitio relativamente protegido con las jaras para que este lado esté resguardado. Y por aquí también tengo unas cuantas jaras para pasar la noche tranquilo. Además aquí se nota que hace mucho menos viento que, que arriba. Bueno, pues para la cena, como tenía ya previsto, siempre mencionaré un poco de agua, eh, esta vez toca Pisto, que son 120 kilocalorías, la carne está Hereford, que resulta que está hecha en Francia, yo pensaba que era americano, que es un chute de 740, eh, y una, una tosta de estas de sal y sésamo, que tienen 60 calorías, eh, 120, 800 100, o sea, son no, un chute, uf, 900 kilocalorías para cenar no sé, no sé si es saludable no, no lo sé es apetecible por lo menos porque, porque me apetece algo contundente así que esto se abre muy fácilmente con, un, con, un, con, una, llave, con una llave de hojalata como antiguamente hace mucho tiempo que no lo veía así que nada, a cenar algunos se preguntaba qué pinta tiene la carne esta herford que creo que no voy a ser capaz de terminármela aunque aquí un tercio es esta especie de carne picada pero está riquísima sabe como foie gras fuerte el pisto está un poco dulce como siempre pero bueno ahora envolviéndolo todo quedará mejor sazonado y, y la torta esta también lleva sal eh, yo creo que es aceptable, le doy le doy un dedo para arriba de este. Está bueno. Y ahora ya de vuelta en casa, pues toca pesar los residuos. Vamos, voy a ir apuntándolo todo. Eh, pues la... la carcasa del café 10 gramos, la de la cebolla de fruta 31 gramos, etc. Luego preparo un cuadro con todos los valores para que saquemos conclusiones. Bueno, aquí tengo recogidos los datos de las pesadas de los diferentes alimentos y sus valores energéticos en el cuadro básico, que es ordenándolos eh, según su turno. Como podéis ir a, arriba a la izquierda, estoy indicándoles por turno, es decir, código verde los almuerzos, código morado las cenas, códigos amarillos los desayunos. Ahora, eh, como es una hoja de Excel, eh, lo voy a ordenar eh, aplicando diferentes filtros para que veáis otra manera de exponer los resultados. Quedaos con, este, con esta tabla. Bueno, aplicando el filtro, o sea, ordenándolo por el porcentaje de peso del envase, pues vemos que un modo descaradamente eh, los valores más altos corresponden precisamente pues, a las latas. ¿eh? Vemos la lata del pollo, pues es el el 14% del peso respecto de lo que pesa el, el lote, eh, la tarrina de humus, la lata de quisante, la lata de cebolla, la de pisto, ahí me encuentro alguna sorpresa y es que eh, la paleta, la paleta curada, pues nada menos que el 18,4% eh, corresponde al envase, o sea que el jamón nos lo venden caro, eh, con un envase muy caro. Como decían las abuelas, ponme poco papel y, y más jamón. Ahora lo voy a presentar eh, con, con, otra, con otro filtro para que veáis diferentes eh, aplicaciones de, de la tabla. Y aquí vemos eh, ordenados los valores según el valor de energía por cada 100 gramos. Eh, bueno, pues lo que casi ya conocíamos, ¿no? Las patatas fritas, el chocolate, eh, las galletas, los sobaos de mantequilla. Por cierto, eh, las, las filas que veis en color blanco eh, son aquellas que no he llevado en esta excursión, pero cuyos valores también tengo registrados por si a alguno le interesa eh, jugar jugar o imaginar cómo sería de energético un almuerzo diferente, una comida diferente, usando estos otros productos típicos que encontramos en cualquier comercio. Bueno, pues hasta aquí el, hasta aquí el análisis de, de lo que corresponden las latas y el aporte energético a una comida de, de campo típica. ¿no? En mi caso han sido dos jornadas y espero que alguno de estos valores o de estos de esta presentación os sea útil para vuestras decisiones. Un saludo, hasta pronto.